¿Eres bachiller y aún no sabes qué estudiar? ¿Te gusta trabajar en equipo y además tienes un gran espíritu por ayudar a las personas? ¿Sabías que puedes crear tu propia empresa y así administrarla correctamente? Soy Juan Alberto Segovia, estudiante de la carrera de Administración y Gestión Pública.